Oh, bueno, Hodeshtob, <risa> ¿Tú, estás, tú estás conmigo en pantalla. Sí, Bien. Sí, yo me vi. Qué gusto, pero ¿puedes? Este, Hodeshtob, para quien no me conoce, mi nombre, mi nombre es Daniel Ginnerman, la señora Silvia aquí presente, la voz de todos, es mi mamá. Eh, y me dedico hace muchísimos años a estudiar y a enseñar, desde la Torá, desde la Kabbalah, desde la filosofía. Eh, los últimos años, a partir de, y esto es solamente una introducción para, para el enfoque que vamos a dar, eh, clases de judaísmo, clases de Torá tradicional, hay gracias a Dios por todos lados y a mansalva, y, y debajo de la búsqueda lo que hay es, eh, sobre todo en los últimos años, en, en la mayoría de la gente, muchas razones de angustia. Muchas ¿Sí? razones de angustia, de miedo. Eh, hay mucha falta de shalom adentro. Lo que nosotros aprendemos de los libros de nuestros sabios, por ejemplo, una de las duplas de opuestos que hay, es escasez de un lado y shalom del otro. Se habla en Lagmara, en este momento no me acuerdo dónde en la creo que Massehe Chubot, en un momento se cita un tipo de gente a los que se llama Ktaneya Maná, pequeños de fe. Y Rashi dice que quién es un pequeño de fe, aquel que hoy tiene todo lo que hace falta, y se pregunta si lo tendrá mañana. Si mañana también. No se basta con lo que hay hoy. Al estilo de lo que pasaba en el desierto, cuando recibíamos el man, el maná, cada día, y el que no creía que mañana también guardaba, se le, se le arruinaba, se le llenaba de gusanos y después recibía menos. Uh -huh. Eso vino para enseñarnos reglas de vida. Entonces, bueno, hace unos años que yo, más que dar eh, clases de Torah ortodoxa, siguiendo una para allá o siguiendo un libro de Allah, Intento aprovechar lo que llevo una vida estudiando y enseñando y tratar de ir desde esa conciencia de escasez, desde esa conciencia de angustia, a la conciencia de Shalom. En la conciencia de Shalom no cabe el miedo. En la conciencia de Shalom no cabe las ganas de vengarse uno de algo. Eh, en la conciencia de Shalom cabe especialmente gratitud y reconocimiento por todo lo bueno que tenemos y confianza en la que así seguirá. Dicho lo cual, bueno, eh, ahí en mi valija hay algunos de los libros que he sacado en el último par de años. Ese es el moto de todos ellos, incluso del de cuentos que está por ahí. Este, ahí hay un libro de cuentos y después al, al final les voy a contar qué es lo que hay ahí. Yo quiero aprovechar que estamos en Rosh Hodeshvat para no hablar de Rosh de ¿Ya que estamos? Este, adar, adar. adar, perdón. No importa, tampoco de Rosh de o, o, o de algún modo sí, pero vamos, vamos a enfocarlo desde otro lado, desde, desde lo que sea una enseñanza que no se termina hoy, sino que solamente abre un camino. Dicen muchos de nuestros grandes sabios, y yo suelo citar diciendo eso al Gaón de Vilna, eh, que si alguien supiera entender las letras del alfabeto en profundidad, solamente entender las 22 letras del alfabeto sabríamos todo. No haría falta estudiar ninguna otra cosa. Dentro de las letras del alfabeto están todos los secretos. Y cuando, digo, por ejemplo, el libro más antiguo que trata de las letras del alfabeto es el Sefer Yetzirah, libro de la formación, que, que lo atribuimos a Abraham Abinu, nada menos. Y ahí viene todo... Toda la existencia viene explicada a partir de las letras del alfabeto. Hoy nos vamos a tomar con vuestro permiso, aprovechando que la palabra Adar nos viene muy bien para ello. Esto de algún modo es una profundización de un estudio que hice hace unos cuantos años y el video está disponible en YouTube, en, en mi playlist de videos del mes de Adar, pero lo vamos a llevar más allá. Una de las cosas que aprendemos cuando investigamos las letras del alfabeto hebreo, sobre todo si, vivimos, si venimos del mundo latino, es que es un idioma en el cual hay tres H's. ¿Quién puede precisar tres H's para algo? Cuando hablábamos solamente español, ya nos creíamos que la H era, era un despropósito. Uh -huh. Solamente para ponernos faltas en la escuela. Ahora, en hebreo tenemos tres H's. Una de ellas es muda, la alef. La segunda es aspirada, la hei. La tercera es gutural, la ay. Si vemos, la primera habla de lo mental, porque es silenciosa, es muda. La segunda tiene que ver con la garganta, por donde salen sensaciones, emociones, sentimientos, el ruach. La hey siempre tiene que ver con la respiración. Yo me acuerdo cuando entré primero de escuela, en la escuela Yavne, en Uruguay, el primer día de la clase de hebreo había una hey enorme dibujada en el pizarrón, con una un patajo, una, una A abajo, y la maestra Juliana nos estaba esperando para decir ¡Ja, ja, ja, ja, ja! y esa era la primera letra que teníamos que aprender. Me enseñó hace muchos años Moribe ravitz Ginsburg, una de las mayores luminarias en conocimiento de Kabbalah que, que hemos recibido en esta generación. Una vez nos enseñó, ya no me acuerdo el nombre de quién, pero está escrito en distintos lugares, solo que él lo enseña de un modo muy especial que estas tres H funcionan del siguiente modo. Cuando una de ellas está presente en una raíz hebrea, nosotros tenemos raíces de dos letras que se llaman Shearim, pórticos, y sobre esos Shearim de dos letras hay raíces que son de tres letras. Y hay muy excepcionalmente unas pocas raíces que son de cuatro letras. Cuando nosotros tenemos en una palabra, en una raíz una de estas tres H, las raíces que se forman con las mismas letras y las otras H van a ser complementarias. Por ejemplo, si yo tengo la palabra Adar con Aleph al principio, Adar se escribe con una Aleph, una Dalet y una Reish, Adar con Aleph va a ser el punto mental, o sea, el punto, punto más interno de algo que, cuya, cuya capa inmediatamente externa es la voy a descubrir. Cuando escribas Adar con Hei, digas Adar, y la más externa, la piel de todo eso, la voy a encontrar cuando escriba con Ain en vez de con Hei y con Aleph. Y el mes de Adar es tan generoso que nos va a regalar dos series de ejemplos para jugar con eso. Vamos a empezar con la narrativa, empezando desde la Ain. Si yo pongo Ain Dalet Reish, ¿alguien sabe qué palabra me da eso? Me da más de una palabra. La primera palabra que eso me da es la palabra hebrea Eder. Eder es un rebaño. Ahora, Eder es un rebaño no en términos de cómo se llama un rebaño en una manifestación política, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos en hebreo, en hebreo toraico de un Eder, estamos hablando de que todos nuestros patriarcas e incluso el propio Moshe y hasta David, todos fueron pastores de rebaños. En el rebaño es donde el pastor se prueba, antes de ser pastor de gente. Eh, el Eder habla de una uniformidad, una igualdad, un estar todos de la mano en una colectividad humana o animal. Hacia donde va uno, hacia allí van todos. Y hay alguien que está cuidando de que sí ocurra, y... Y si se fijan, digo, no hace falta solo pensar en fábulas del tiempo de David Amélez. Hoy día también es así. Hoy día uno puede elegir eh, ser parte de un, edad de un rebaño que tiene un buen pastor, como es, por ejemplo, un Raúl determinado, o uno, un conjunto de rabanín determinados, o si uno perdió la sensatez, un líder político, o, o lo que sea. Pero uno puede elegir ser guiado junto con un rebaño, y eso trae ventajas. Siempre trajo ventajas. Por ejemplo, puedo delegar mi responsabilidad en quien me dice qué hacer. Yo acepto tu autoridad, pero si lo que estoy haciendo es equivocado, el responsable eres tú. Eso es lo que pasa en un Eder. Ahora, cuando yo trato de ir un paso más adelante, porque siempre en el Eder, si todas las ovejas son blancas, aparece una negra. Este, si todas son negras, aparece alguna blanca. Y si no, la verdad es que la vida tendría poco sentido. Entonces, de repente en medio del ever, háganse a la idea, y eso pasa hoy día, lo vemos en, en todos los órdenes de la vida también. De pronto en medio del ever hay alguien a quien le resulta aburrido hacer stam, siempre las mismas cosas del mismo modo. Y, y empieza a perder sentido, ¿no? Cuando, hizo, cuando uno se enteró que hay, hay, hay una tefilá, una plegaria que es impresionante, digamos, nishmat kolhai y agarraste Nishmat Kol hai, y empezaste a hacer Nishmat Kol para pedir cosas, y pusiste todo el alma, o en, un, o en un server como el que hicimos recién en la Saudata Menim. Entonces pusiste todo el corazón en eso, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, cinco mil personas haciendo lo mismo, cincuenta mil personas, quinientas mil personas. Hay un momento en que tú que estabas tan ferviente al principio, sí. terminas de decirlo y no te acuerdas si lo dijiste o no. Digo, a tal punto se convirtió en irrelevante, entonces, un alma que siente eso, dice, yo quiero más. Yo quiero algo. Oye, oye, oye. Yo quiero algo, no te quería hacer llorar tan rápido. No, perdona, este, perdona. Uno puede decir, yo quiero algo que lo pueda sentir de verdad. Yo no soy un automata. Me quieren convertir en un automata, es cierto, pero yo no quiero ser, al menos no voy a... Entonces, esa persona, fíjense, con el casruto es muy fácil de verlo los tipos, y esto es una moda del último par de generaciones, no les alcanza que una comida sea cayer. tiene que ser la mehadrin la mehadrin sale de la raíz hey, dale treish, nuestra segunda raíz ¿qué es la raíz de heidale es el esmero todos comen casher, bueno yo como esmeradamente casher la palabra hadar aparece muchas veces en los teilim sobre todo, hablando de el, el, el esplendor de las cosas cuando lo hiciste lo mejor que es posible imaginar que lo pudieras hacer ese es con claro. La, claro, la, la, el hidur la exacto mismo ya me aburrí del rebaño quiero hacer algo distinto y el hidur siempre es obra de personajes únicos que están dispuestos a correr el terrible peligro de tener que asumir responsabilidad Boliviano, por sus propios actos Boliviano. Antes del liderazgo, asumir por mí mismo, ya, si yo hago algo distinto de lo que dice el pastor, el rabino, el primer ministro, quien sea, si yo hago algo distinto no le puedo echar la culpa a él, decirle que él sea responsable de lo que yo hago. Es mi responsabilidad. Y por eso los mehadrín nunca son mayoría. Hoy día lo que se llama mehadrín es una nueva mayoría de, de otra cosa, y el nombre no tiene mucho que ver. Pero la idea del hidur es... Cuando yo salgo de la Ain y me muevo hacia el Hey, lo que, estoy, lo que estoy buscando es destacar y decir, no, esto que está pasando con la Ain no alcanza. Es aburrido. Estoy perdiendo mi tiempo. Todos están perdiendo su tiempo. Vamos a prender más luces con lo mismo que hay. Entonces creo, Hadar. Nosotros decimos, hay una fila en el Sidur, que se dice el Shabatot de mañana, el Shaharit. Que, que tiene su gracia, se llama El Adon al Kolah Mahasim. Hashem, el que es amo de todas las acciones. Y si uno ver esa fila depende en qué sidur. En algunos dice que Hashem es Nehedar con Aleph de Jabod, y en otros dice que es Nehedar con Hei, y no sabemos quién fue el primero. Pero en realidad los sentidos son, son muy distintos, como vamos a ver enseguida. Porque cuando tú estás en el punto de Hadar con Hei, Caramba, tienes un universo de cosas que hacer para mejorar cada orden de tu vida, para hacerlo esmerado, para llenarlo de nuevas luces. Uno puede, uno puede colgar en la pared de su casa una lámina que compró en AliExpress o uno puede pasarse un año pintando o comprar un Van Gogh por millones de dólares y no va a ser lo mismo. Y el significado de lo que uno está haciendo no va a ser lo mismo. ¿Acaso ese no es el mejor ejemplo porque tiene que ver más con disponibilidad económica? Pero eso mismo pasa a todos los niveles. Cuando uno está ahí, o se queda de outsider para siempre, o se convierte en pastor y entonces tenemos otra vez un header debajo, o si se da cuenta a tiempo de que lo que quiere hacer no es reciclar aquello de lo que se escapó. Entonces no hay más remedio que seguir hacia adelante. Seguir hacia adelante quiere decir, yo hago mi yo me esmero más, ilumino más. ¿A dónde estoy tratando de llegar? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Miren, esto debe tener algún sentido. En este instante se me despegó el zapato. Mientras estoy charlando con ustedes. Va a haber que estudiar el sentido profundo de las cosas. ¿Qué pasó? Se me despegó el zapato. Te este, van a otro. No importa, hay más zapatos en el mundo. Este, yo tengo que seguir. Y si me quedo en la ley... Voy a seguir, está bien, voy a haber traído a muchos del Aether con Ail hasta la Hei a constituir un nuevo Aether con Ayn más arriba. ¿Se entiende lo que digo? Si, si mareo, interrumpan. Tampoco, ¿Estoy, ¿Estoy poco, mareando? Estoy un poco complicada. Cuando yo estoy en el punto del medio donde me distinguí del rebaño, entonces lo, lo que es natural que ocurra es que yo atraiga partes del rebaño que vean que acá hay más luz que lo que había allá. Y es más divertido, y es más interesante. Y allá les daban solamente un teléfono a y conmigo tenés un smartphone última generación, este, por ejemplo. Pero lo que pasa es que eso va a volver a constituir un rebaño alrededor mío. Claro. Vamos a seguir en lo mismo. Hasta que asumamos que hay que romper ese ciclo y entonces la EI no me alcanza. Yo preciso la Alef, la Alef que es unicidad. En la Aleph soy siempre único, no hay rebaños posibles es de la misma raíz que Adir. Adir es algo imponente. Decimos, Mikulot Maim Rabim Adirim, Yam, Adir Decimos todos los Shabbatot. Es imponente más que cualquier cosa imponente. Es imponente Hashem. Ese imponente es el imponente que no deja lugar para otro. Es el imponente que es único. En el caso de la persona, no es el tipo ultra vanidoso que de repente quiere ser un autócrata. Este, sin ninguna referencia a cosas que pasan en nuestra sociedad, en nuestros días. Este, es la persona que se asume única, irrepetible y absolutamente consciente de lo que hace y absolutamente responsable de sus acciones. No va a descansar su responsabilidad en nadie más, no va a renunciar a su libertad y va a trabajar desde la sabiduría tanto como puede. Bueno, eso es el mes de Adar. Adar con Aleph es eso. A dar con Aleph es el punto en el que, si se fijan, vamos, vamos a tener Purim en un rato. Hay, hay tantos enfoques posibles para, para hablar de Purim y no vamos a hablar de Purim. Pero lo que, lo que va a pasar en Purim es que se rompen todas las lógicas. La idea de Purim es que la lógica, la causalidad, la estadística, la previsión, todo, todo, todo se rompe, todo se hace en Purim. Por vía supuestamente, presuntamente de una divinidad, por vía de Hashem, que no aparece ni en el cuento ni en la Megilat. No hay ninguna mención directa de Hashem en Megilat Esther, que toda es toda esa milagro. Pero Hashem no aparece, Hashem está escondido. Y cada quien, fijaos, Mordejai, digo, cada quien que aparece de verdad, destaca como en Adar con Aleph. Acá no hay rebaños y no hay atraer a nadie a nada. Hay hacer lo que hay que hacer, el individuo único poniéndose por encima de cualquier traba y definición. A ver, Esther, que eventualmente el es la mujer de Mordejai, tiene que entregarse a un rey persa, que es un sinvergüenza, que era el que criaba los caballos del rey anterior, este, y tiene que entregarse a él para poder salvar a los judíos, y Mordejai tiene que de repente resaltar de entre todos, es decir, yo sé hablar el idioma de esos dos cretinos que están ahí que quieren matar al rey. Digo, cada uno tiene que salir al ruedo, hasta Amán. Amán se atreve a hacer lo que era inimaginable que haga. Y Bastí, Bastí se atreve a hacer lo que era inimaginable que haga. Todos ahí se atreven a hacer lo que es inimaginable que hagan. Eso es a dar, desde, desde el conocimiento, desde la reflexión de verdad, no, no, no al modo de un niño caprichoso. Pero uno analiza y uno sabe que no puede delegar su propia responsabilidad del nada, y que si uno quiere ver algún cambio en la realidad propia o colectiva, bueno, hay que producirlo. Voy a hacer un paréntesis que no es paréntesis, porque claro, llegué a este punto. Un libro que tengo ahí se llama Siete Mujeres Profetas, y quiero contarles de ese libro porque dice lo que estoy diciendo ahora, pero de un modo mucho más fundamental, y es muy interesante. La mayoría de los profetas que aparecen en el Tanaj son hombres. Cuando uno estudia en el Talmud el tratado de Megilá y abre de pronto el tratado de Megilá en la hoja 24, Kafdal et Bet, se encuentra que Hazal dicen, nuestros sabios dicen que hubo siete profetas mujeres, veintipico, veintipico, treinta y pico, no me acuerdo, de profetas hombres en el Tanaj y siete profetas mujeres. Tú te pones a leer las profetas mujeres y a buscarlas en el Tanaj y te das cuenta que de las siete que ellos nombran, hay solo cuatro que en el Tanaj sea obvio que son profetas, y encima hay una más que en el Tanaj es obvio que es mujer profeta, y ellos no la mencionan. O sea, tú te quedas mirando eso y dices, ¿a qué están jugando conmigo, señores? Y eso, Baruch Hashem, en el Talmud pasa mucho. O sea, si uno se estudia Talmud mirando así, y dando todo por cierto, sin pensar, uno... Estudia como quieren, como mucha gente quiere que se estudie y no entiende nada. Ahora, cuando no entiende que Hazal te desafiaron, Hazal pretenden que tú hagas un camino para llegar hasta ahí, porque si no haces el camino, los datos no te sirven para nada. El camino te hace ser capaz de entender los datos. Por, por ejemplo, Hazal dicen más de una vez en el Talmud que ¿cuántas letras hay en la Torah? 600.000. ¿Cuántas hay de verdad en la Torah? 311.900 y pico. La mitad. ¿Qué esperan, Hazal, que tú hagas? Que cuentes. Que cuentes tú, que no les creas. Entonces vas a entender que estamos hablando de la mitad y poquito porque cuentan los espacios entre también. Los espacios entre las letras dicen cosas. Y como eso es lo demás, no me, no, no me quiero ir más por... Le, ¿Por dónde? Por las ramas. Yo me pregunté cuando estudié esto en el Tratado de Miguelá, ¿qué me quieren decir estos sabios? ¿Qué hay en común a estas siete mujeres que ellos dicen que son profetas? Y eso me tiene que contestar también por qué la octava, que aparece en el libro de Nehemías, nombrada dos veces, no entra acá. Y estudiándolas una por una, ahí está Sara ahí está Miriam, eh, ahí, hay, hay conocidas y menos conocidas, ahí está Abigail, que fue esposa de David, Está la profeta Judá, está la profeta Dvorá. Cuando tú los estudias te das cuenta de una diferencia fundamental entre estas siete mujeres y cualquier hombre que haya recibido profecía. ¿Cómo es la historia promedio de un hombre profeta? Tenemos un tipo que tiene una casa, una mujer, hijos, una ocupación, tiene una vida, tiene los amigos que se encuentran en el boliche para tomar una caña al final del día... Juega al billar, lo que sea. Un día se le aparece el creador en toda su imponencia y le dice, tú, te he elegido, a partir de ahora no tienes más vida, no tienes más casa, no tienes más mujer, no tienes más hijos, tu vida va a ser una desgracia para siempre, ve y dile a ellos que se portaron mal y que los voy a, y los voy a maltratar. Y entonces el profeta promedio dice, no, no, no, no, no. tengo ahora con el dentista mañana, mejor voy a buscar a otro. 10 este, años esperé la visa a Estados Unidos, no ahora, es lo que... Y Elohim le dice, tú no aprendiste nada de los que te precedieron. No Puedes protestar todo lo que quieras. Puedes irte a un barco y escaparte de Ninve y yo te voy a hacer comer por un pescado. Da lo mismo, haz lo que quieras, estás perdido muchacho. Y entonces el profeta se resigna y profetiza y, y efectivamente se queda sin una vida. Este, y así. Las siete mujeres profetas en ningún caso vino el Creador a decirles nada. Cada una de las siete son mujeres que se dieron cuenta. Ahora tengo que hacer una acción yo. Ahora precisamos profecía. Yo me cuelgo del cielo y hasta que no tenga profecía no me bajo. Digo, Sarah habla con profecía sin que nadie le diga que hable con profecía. Abigail, Dvorá, es la profeta, que es, que es impresionante, está en el libro de Shoftim. Es la profeta y la jueza del pueblo y la comandante en jefe del ejército. Es todo ella. Hashem no, nunca le dijo nada. No, no, es ella. Pero Hashem le, le concede la profecía. Estas siete mujeres lo que nos dan es un modelo de profecía distinto de todos los otros modelos de profecía que conocemos hasta ahora. Un modelo que dice llegar al, a la máxima expresión de la conciencia humana, que eso es profecía, lo más cerca de, la, de Dios que puede llegar a ponerse la conciencia de un hombre, no solamente viene porque Dios te elija, puede venir porque tú elijas a Dios. Y eso es fundamental, de eso habla de eso hablo bastante en su libro acerca de los profetas, todos hombres, Rabah Abraham y Oshua Eshen, eh, de, del hecho de que nosotros podemos llegar a, no es solo llorar y decir, yo me lo merezco, yo quiero merecérmelo, yo me porto bien, no, el trabajo de Adar, justo, el trabajo de aceptar la unidad de esa Alef. Y yo soy uno, uno solo, y esa Alex lo define todo, eh, y es mental. Ni siquiera tengo que decirla, tengo que vivirla. Cuando yo me convierto en ese Adar que estoy dispuesto a ser único y responsable, y hace, no irresponsable, sino y responsable, <risa> este, tengo toda la Torá que me va a enseñar el manual de usuario de este mundo para saber a dónde voy. Y, y está a mi disposición, soy yo el que tomé, y, y nadie me va a decir que haga eso. Ningún Rab va a venir y me va a decir, sal y sé único. Eso solo surge, ninguna autoridad de ningún colectivo me va a decir eso, porque para ellos es muy incómodo. Y la Torah es rebelde, la, la Torah no quiere que tú seas un integrante sumiso del rebaño. La Torah es esencialmente rebelde, la Torah quiere libertad a rajatabla. No, no, no hay tal cosa como que tú renuncies a tu libertad. No hay nada más humillante que que tú renuncies a tu libertad. y Pero visto los tiempos que vivimos, todo eso es información muy importante. Tenemos un, un, otra escalera que es, que es igual, en realidad. Solo le vamos a robar a las palabras la rage, porque eso hace las cosas más fáciles todavía. miren Si tomamos las tres palabras que usamos recién, either con ein, Hagar y Adar, les, les bajamos las reyes que son todas iguales, entonces vamos a empezar por Aindalet. Aindalet es Eid. cuando tú estás en el Eid, quiere decir testigo, cuando tú estás en el mundo del rebaño, del Eid, cada quien es testigo de los otros, porque cada quien se conduce como se conducen los otros que están alrededor también, todos podemos brindar testimonio por todos, porque todos vivimos igual, oímos las mismas voces y hacemos lo mismo. Basta ir a cualquier, a cualquier edificio jaredí, en cualquier lugar, y a, es, es todo Es todo lo incluso podrían intercambiar hijos tranquilamente, porque en general todos hacemos lo mismo y todos damos testimonio de que ellos también hacen lo mismo. Y si ellos no hicieran lo mismo y yo no pudiera dar testimonio de eso, el lugar de ellos no sería acá, porque no serían parte del rebaño. Entonces, en el nivel más bajo... Yo no soy protagonista. Yo soy Ed. Yo soy testigo. Y punto. Ahora, cuando yo empiezo a, empiezo a pensar por mí mismo, cuando quiero ir al Hadar, quiero hacer algo más bello. Quiero hacer algo que me llene. No solamente que me vean con buenos ojos porque me porto bien y, o, o cualquier cosa por el estilo. Entonces, cuando yo me trepo al Hadar, sin la reish, lo que tengo es la palabra ed. Ey, Dalet, Ed es eco o resonancia. En la resonancia o en el eco pasa algo muy interesante. Participan de eso un sonido, una onda sonora determinada, y el resto son cuerpos, yo, por ejemplo, que recibe esa onda y lo que voy a devolver de esa onda no es exacto lo que llegó hasta mí. Hay una distorsión, hay una participación mía. Ya estoy, estoy en el dar, estoy poniéndole mi tono a la voz que recibo cuando la saco hacia afuera. Y estoy haciendo que muchos que eventualmente escucharon lo mismo que yo escuché, escuchen una variación, esa variación es mía. Y yo me hago responsable único por ella. Pero estoy produciendo variaciones. Estoy animando a la gente a pensar. Estoy animándome a mí mismo a elegir, bueno, esta es la carretera, ¿por qué senda prefiero ir? ¿O acaso prefiero dejar el coche y caminar por la banquina? Todo tiempo que voy en el camino que me corresponde, yo tomo responsabilidad por lo que hago y lo hago lo más bello que puedo. Cuando paso del Hadar, y quiero ir al Hadar, a la unicidad, a dirba Marom Hashem, Hashem tú eres único y me hiciste único a mí, y entonces me pusiste, pusiste divinidad en mí, porque todos los seres humanos somos creados con Tzelem Elohim, con la semblanza de Elohim, con, con lo que hace a Elohim Elohim. Y es notable porque el tselem Elohim que convierte a Dios en Dios es lo que me hace a mí verdaderamente humano. Entonces, cuando yo estoy haciendo todo este camino, estoy asumiendo que hay divinidad en mí, que se sopló un ánima de vida por mis narinas y depositó algo que es Dios adentro de mí, y yo tengo que conectar lo divino eso que hay en mí con lo divino en que soy. Porque cuando decimos, a veces decimos cosas y no nos damos cuenta, pero cuando decimos, por ejemplo, Ein od mil vado", no hay más que él, estamos queriendo decir que todo es Dios. Estamos queriendo decir que nosotros estamos en Dios. Cuando el Arisa Lakadosh enseña cómo funciona la creación del mundo, y él dice que el creador hizo un tzimtzum, y es como si fuera. Son metáforas para que nosotros entendamos. Pero en la metáfora de Narizal hay un todo que es todo creador. creador. Todo Hashem. Y el creador abre una burbuja en el centro imposible de sí mismo y la vacía de sí. Se retira hacia los costados y ahí manda un rayo de luz verde y ese es el escenario de la creación. Adentro de Dios. Cuando estamos... Cuando estamos en, en esa búsqueda de comprender, llegamos entonces al nivel más alto. Era Adar, letras Alef, Dalet. Alef, Dalet le dan la palabra Ed. Un Ed es un vapor que se eleva. Dice Bereshit, Y el vapor se elevará de la tierra para regar el jardín, el jardín de Edén. ¿Qué es el vapor? La de los hombres. Dice por todos lados, yo elevo mis vapores para que bajen las aguas de lo alto. Yo, el lado femenino de la creación, nosotros, el lado receptivo, elevamos al lado proactivo de la creación, que es el creador, elevamos nuestras aguas, y el único modo de hacerlo es en vapores, porque si no las aguas no suben, bajan, y ahí tenemos el Ed, Aleph Dalet, y entonces ahí es donde puedo decir que tengo una vibración real, Directo con el Creador, ya no me importa de, de rebaños, de líderes de rebaños, de pastores, de elecciones de pastores nuevos. Y todo eso da igual. En el momento en que yo advierto que yo puedo, a partir de todo lo que aprendí en el rebaño, pero cuando yo descubro que yo puedo conectarme yo con el Creador, con conciencia plena, eso va a querer decir que puedo arribar a mi máximo nivel de libertad posible. Esto no, no pretende ser un speech de venta de libros, pero últimamente he aprendido a autocitarme porque hay cosas que ordené muy bien en las cosas que están ahí. Es el libro que está ahí en el centro, que es el libro central de todo lo que he publicado en estos años, se llama Esabiel. En ese libro, no voy a hablar del nombre ahora porque tendríamos para toda la noche y se va a terminar la pasta, pero, pero en Esabiel lo que hice es una escalera de números. Una escalera de números que humildemente me acompaña 35 años y que se las voy a comentar muy brevemente porque es, es esa escalera de números que me sirve de metáfora maravillosa para hablar de cómo voy a conectar lo divino en que soy con lo divino que hay en mí. Y, y no hay nada más oportuno para Adar porque, porque en Adar vamos a tener que solo, algo, algo que es posible solo por vía de esa conexión. A ver, es el máximo ejemplo de la mitzvá de estar contento. Que es una mitzvá entre absurda y ridícula, convengamos. ¿Cómo yo puedo aceptar una orden de estar contento? ¡Estate contento, me voy a enojar contigo! No, pero no estoy contento. Uno no puede cumplir la orden de estar contento. Toma whisky, te dicen. ¿Cómo? Puedes llorar mucho con whisky también. agarra melancolía. Por eso, andás a ver. Podemos empezar a combinar químicos distintos pero bueno, ahí, ahí. Te, tomas, te, te, te tomas un blister de, de antidepresivos basados en floxetina y te mueres de risa un día, pero eso tampoco es alegría. No. El único modo es que eso salga de verdad de tu estar en ese estado de Aleph. De todo lo demás me importa. un cuerno porque todo es bueno y porque yo estoy tomado de Hashem. Yo, soy... yo escribí un camino de siete pasos para llegar a ese punto que, claro, ahora los voy a decir en pocos minutos, y ahí están en doscientas y pico de páginas, eh, en cuerpo 14 igual, no hay que tenerle miedo, está hecho para, para miopes y checatos. Eso este, no, es No, eso es por mí mismo. Yo, cada vez imprimo los libros con letras más grandes para poder leerlos yo mismo. Este, ahora, acá la escalera numérica son siete pasos. En, cuando estudiamos Kabbalah, Casi todo lo que vayamos a vivir en este mundo son siete pasos o siete niveles. Porque este mundo está basado en el número siete. Tenemos siete días en los que fueron creados siete cielos y siete mares. Y fueron creados todos ellos con la expresión Bayomer Elohim y Dijo Elohim, que vale 343, que es siete por siete por siete. Este, y, y estamos muy llenos de siete por todos lados porque Shiv'ayamim, siete Amim son siete mares y también son siete días, y los siete días después se juntan en siete años, y en siete septenios para llegar a Liobel, el año del jubileo. Todo este mundo está basado en siete, y no porque sí está basado en siete, sino que porque todo lo que existe responde a un esquema que lo llamamos de la sefirot. ¿Oyeron hablar de sefirot alguna vez en Kabbalah? Bueno, las sefirot sí. tampoco existen, no hay tal cosa como las sefirot. Pero según los grandes sabios de la Kabbalah, es la metáfora más cercana a nuestra comprensión que podemos usar para imaginar lo que es inimaginable. Entonces, lo más parecido a lo que hay de verdad que no es imaginable es el mundo de las sefirot. Y en el mundo de las sefirot hay esencialmente tres sefirot que son mentales y que al ser mentales no tienen medida y siete sefirot que son sí de este mundo porque son medibles, en este mundo todo es medible. Entonces son las siete sefirot que llamamos medidas, nidot o cualidades, y representan las cualidades divinas a través de las cuales todo discurre. Y si son divinas han de ser humanas, porque yo fui criado a semejanza de Dios. Siete pasos. El primer paso se llama Darkei Shalom, Caminos de Shalom. ¿Por qué caminos de Shalom? Porque yo a la postre a lo que voy a querer llegar es a Shalom. Yo y conmigo mismo, Shalom no es paz, eso es claro para todos, ¿verdad? Eh, la paz en español o peace en inglés o, o lo que sea, todos salen de la Pax latina y la Pax latina tiene que ver con, con, con, con lujo y con majestad. Dice, dice el profeta, cité muchas veces diciendo que es Horacio y no es Horacio, el otro gran profeta latino en los tiempos de Horacio, ya me voy a acordar, está citado en el libro, dice en un verso, hablando de los romanos, dice, donde construyen un desierto dicen que han hecho la paz. Eso es la paz de los romanos, esa es la paz latina. Eh, y eso no es el Shalom. Le podemos comparar con esa paz latina que construyen desiertos y dicen qué paz que hay aquí, con humildemente mi primera percepción del Shalom en una concepción hebrea, la tuve hace... 36 años, creo, una cosa así, la primera vez que entré a un Beit Midrash en Yerushalayim, era el Beit Midrash de la Kazarab, Merkaz y de repente, claro, era un sueño entrar ahí, y de repente entro, y hay 300 tipos a los gritos, gesticulando todos, y parece que por acá, por acá, se están por matar todos, <risa> este, porque todos están discutiendo acerca de que dice, ahí hay Shalom, en realidad todos se aman, y están creciendo en sabiduría juntos, y nadie está corriendo peligro de vida, hay gritos de todo tipo. Y claro, yo venía de la otra idea de Shalom. Yo tenía un carnet de investigador de la Biblioteca Nacional de Montevideo, donde si arrastraba los pies muy fuerte venían y te observaban. Este, y sin embargo, eso es Shalom. Shalom es cuando todo está en funcionamiento y nada colide con nada. Todo está en funcionamiento y está en funcionamiento armónico. Shalom, completo. Shalom, es eso mismo. Exacto, esa es la idea de Shalom. Shalom es la forma activa de eso. Claro. Este, entonces, la expresión Darkei Shalom implica que ya desde el principio yo no tengo Shalom, pero hacia donde camino, los caminos que voy a seguir son de Shalom. Y sin eso, no vale la pena seguir adelante siquiera. Darkei Shalom, si calculo el valor numérico de cada letra de la expresión, en total me va a dar 610. Que es un número muy bonito porque cuando yo tengo Darkei Shalom, lo siguiente que preciso es una ley. Una ley que tenga sentido, una ley que sea consistente y que se sostenga en sí misma. Preciso una Torá, algo que me diga qué es cada cosa. Porque si no, yo no sé qué es cada cosa. Cuando Adán fue creado y toda la creación fue creada, Hashem le trajo a todos los animales uno a uno frente a él, y Adán tuvo que decir cómo se llamaba cada uno, y con eso les dio identidad. Ahora, yo no soy Adán Arishon. y las cosas ya tienen nombre, y las cosas ya tienen estructura. Y las cosas ya tienen función, meta y todo lo demás. Yo preciso un texto creado por el mismo que me mandó a hacer esto, que me diga de el... qué se trata todo eso. Si a 610 de Arkei Shalom le sumo uno, tengo 611, que es el valor de Torah. ¿Qué es lo que inauguramos con la Torah? Inauguramos la vibración. Porque hasta ahora, cuando estoy en Darkei Shalom, está todo bien, pero soy yo solo. Ahora hay una Torah delante mío. Y yo tengo que empezar a vibrar con esa Torah. Por eso decimos, hay un, hay un pasuk en en, Yehezkel, en Ezequiel, que dice que los ángeles en la visión de, de Ezequiel de Yehezkel, suben y bajan, y lo que dice, no como en Yaakov, en Ezequiel dice, Ratzob corren y vuelven, corren y vuelven, corren y vuelven, la vibración entre cielos y tierra. Ratzob también vale 611 como la Torah, porque la Torah implica forzosamente una vibración, no tiene sentido... Nada que creas que aprendiste en Torah si tú no estás intercambiando con la Torah todo el tiempo, te estás probando adentro de la Torah. Si tienes la suerte de, de enamorarte de la Torah en ese camino, si tienes la suerte de encontrar que la perfección que hay ahí es, es fascinante, no puedes irte a otro lado, entonces te vas a dar cuenta que tienes que establecer un pacto con la Torah. ¿Por qué tienes que establecer un pacto con la Torah? Porque la Torah te da caminos que funcionan solo si caminas por donde ella dice, y no por donde diga el pastor que hable en nombre de la Torá forzosamente. Pero, por lo pronto, requieres tú estar comprometido con la Torá. Si le sumo uno al 611 de la Torá, tengo Brit, que es el pacto 612. Y de ahí es muy fácil, porque el pacto de 612, que es lo que va a hacer, me va a habilitar 613 herramientas, que son las mitzvot, que son luces, Orot también vale 613, las luces. Y esas luces hay algunas que yo tengo que encender y otras que apagar. Ustedes son todas muy jóvenes, pero yo me acuerdo la época en que había que poner clavijas para llamar a larga distancia en teléfonos. ¿Alguien conoció eso? Cuando ibas, ibas, ibas a una empresa telefónica y pedías, quiero llamar a larga distancia acá a cada 50 kilómetros, y te decían, ok, tiene una espera de media hora. Y empezaba a meter clavijas y a sacar clavijas. A ver, bueno. Sí. El trabajo con las mitzvotas es exactamente ese también. Hay 300, 600, 365 clavijas que tenemos que asegurarnos que están desconectadas porque si no producen ruido de línea. Y 248 que lo que tenemos que hacer es conectarlas. Graciosamente conectarlas y desconectarlas se dice igual con una inversión de dos letras. letaken, que es enmendar o conectar. Y lenatec que es desconectar, arrancar. Entonces, digamos que yo llego hasta aquí abrazando las mitzvot. Vamos a dejar eso ahí en aguas porque puede querer decir tantas cosas dependiendo quién, cuándo, dónde, etc. Puede ser incluso que meramente en este punto del camino uno agarra una mitzvah, dos mitzvot, tres mitzvot especiales que a uno le llegan al corazón y uno dice yo voy a hacer a dar con hei. Yo voy a hacer esto con especial decoro y esmero. Estas tres mitzvot, o estas dos mitzvot. Las mitzvot están llamadas a darnos algo que es el mayor premio posible en esta vida. El estado humano más grande de todos. Que se llama Gerut. Gerut, de las tres palabras que hay en hebreo que podemos traducir por libertad al español, que son dror, hofesh y gerut, gerut es la libertad más alta de todas. Lo voy a decir muy cortito, quien quiera, después está o el libro o hay una conferencia de como dos horas por ahí en YouTube acerca de los niveles de libertad en la Kabbalah. Humildemente tengo más de dos horas de video en YouTube al día de hoy. Este Y empecé antes de que existiera YouTube, así que ahí. Gerut, uh -huh. eh, el primer nivel de libertad se llama Dror. El primer nivel de libertad es el que yo adquiero cuando salgo de Mitzray en el mes que viene. Eh, y claro entonces vamos a hablar de lo mismo pero de otro punto de vista porque el mes que viene de pronto se termina una situación en que yo vivo, vivo en mi casa en Mitzrayim pero en qué clase de, de mi casa vivo si cualquier egipcio puede venir a cualquier hora del día o de la noche agarrar lo que quiera, llevarse lo que quiera sea el vino que tengo o a mi mujer o lo que se le dé la gana entonces, yo no tengo una casa yo, yo no tengo nada. Es como, ¿dónde? Estoy pensando, me voy a acordar próximamente. Hay, hay una historia, en, en, en la historia del pueblo judío o otro lugar, otro episodio. Ah, no, sí, tiene que ver con el milagro de Hanukkah. Perdón, en, en el milagro de Hanukkah hemos aprendido muchas cosas de los libros apócrifos que escribieron los macabeos y de los libros apócrifos que escribieron los que se llevaban mal con los macabeos. Este, y esas cosas son muy importantes porque la historia oficial siempre la escriben los que ganan, los que ganan. Este, y uno de los puntos que llevó, digo, todos, hoy día todos más o menos hemos escuchado que la gran bomba fue que la novia recién casada tenía que pasar por el rey y como la hija del gran Cohen iba a pasar por el rey y, y todas esas cosas en el camino de eso hay una época en la cual como está prohibido Torá y están prohibidas tantas cosas los judíos, en el reino de Yehudá, tienen prohibido tener puertas en sus casas. Y, y es la misma idea. Sacamos las puertas de las casas, se terminó la privacidad. Tú no eres dueño más de nada. Cuando yo salgo de Mitzrayim, de esa situación, y ahí tenía una casa, y comida, y qué sé lo que. Bueno, ahora salgo a donde no tengo nada. Estoy en el desierto, tengo una, una carpa, una, una, una tienda, como la de los charrúas o los guaraníes, ahí en, en medio del desierto, Ahora soy libre, porque eso lo tengo cerrado por los cuatro costados, si son cuatro los costados, y todo tiempo que yo no abro la puerta o no salgo para afuera, yo soy dueño de este lugar y entonces soy dueño de mi tiempo. Y ser dueño de mi tiempo es genial, eso no me pasaba hasta ahora. Podía venir al Egipcio a las 3 de la mañana y decirme ven a sostener una antorcha porque estoy dando una fiesta. Ahora soy dueño de mi tiempo, y eso es el dron. Y cuando yo soy dueño de mi tiempo, de pronto me doy cuenta de algo. Caramba. Todo tiempo que estoy acá adentro, y soy dueño de mi espacio y de mi tiempo, nadie puede decir nada no más que hacer. Y entonces enseguida me doy cuenta que tengo un problema, porque nunca tuve que elegir qué hacer. Hasta ahora siempre me dieron órdenes. Y, y entonces me siento dentro de mi tienda, enfurruñado, así, pienso ¿qué? ¿qué hacer? Y me pongo a buscar qué hacer. Buscar se dice el Ejapés. Y ese segundo nivel de libertad se dice Jófesh, que sale de Ejapés. El Jófesh el es muy peligroso, casi nadie sale del Jófesh, porque el Jófesh es muy tentador. El Jófesh me permite decirme a mí mismo, a ver, ¿cómo me contesto esta pregunta hoy? Y de pronto lo que ayer me parecía mal, porque no se me antojaba. Hoy, como se me antoja un poquito, me parece un poco menos malo. Y como mañana, que se me va a antojar muchísimo, me parece brillante. Y lo que está mal es lo que pensé anteayer. Y, y como yo estoy en Jofes puedo seguir cambiando de idea todos los días. Y por eso, la mayor parte de la gente no llega ni al Dror. Se quedan siendo siervos y esclavos voluntariamente toda la vida. Están en el Redder en el rebaño inicial. Pero, pero si yo logro llegar al Jofes tengo que estar prevenido de que preguntar está muy bien, pero si no quiero que me vaya muy mal con ese preguntarme y un día me dé cuenta que he estado jugando solo a la calecita mordiéndome el rabo y no hice nada, tengo que estar preparado para encontrar respuestas. Y cuando yo elaboro mi búsqueda de lo suficiente, hay un día en que llego a una chuva a una respuesta. Y entonces estoy parado a los pies del monte Sinai y viene una voz de los cielos y me dice cosas impresionantes y baja Moshe con las tablas del pacto con el Lujot Abrit y dice la Torah Uqtab elohim creo que me corro yo un poco para adelante dice la Torah Uqtab HaElohim Harut Al-Halujot dice la escritura de Dios está Harut que es grabado sobre las piedras y de eso hay muchísimos Midrashim que no vamos a enterar ahora para no dormirlas pero esa palabra grabado sobre la, pierna, sobre, la, sobre la piedra, Harut, es la misma palabra, Gerut, que es el más alto nivel de libertad, sobre el cual está escrito que cuando estás en Gerut, cuando esa Torah de Elohim está grabada en las paredes de tu corazón. Es lo que hoy día desde la Hasidut, y por ejemplo desde el, el modo en que lo enseña Rav Ginsburg decimos conciencia natural de Torah. ¿Dónde leíste tú que las cosas se hacen así? Mira, yo vivo el pi al contestó el Admura Zakan de Jabá de una vez, le hicieron esa pregunta. No, no, no puede ser que... ¿De dónde sacaste que es así? Y Rabbi Shnir Zalman de Liadi respondió, mira, no me acuerdo en este instante dónde está escrito, pero te aseguro que si yo lo estoy haciendo, está bien de acuerdo a la ajá revísame. Porque tiene... La Torah grabada en el corazón, porque tiene conciencia natural de Torah. Eso es grabado en... Hoy día en el hebreo moderno, grabar se, se dice igual, pero se escribe con tet, no con taf. Pero eso es un invento del hebreo moderno. En la torá está con taf y con taf. Volvemos a la escalera que teníamos. Dijimos que las 613 mitzvot nos llevan hacia el 614, que es Gerut. Pero cuando yo soy libre en Gerut, yo no me olvido de las ansias que tenía al principio del camino. Yo quiero encontrarme con Dios. Y yo quiero Shalom. Y la verdad es que Shalom sin encontrarme con Dios está difícil porque acá está oscuro si yo no me encuentro con Dios. Y entonces Jerut no me alcanza. pues yo puedo tener Jerut y puedo tener conciencia natural de la ley divina y todo lo demás. Pero yo sigo viviendo igual. En el mismo lugar... Este, todo igual. Y, y no me alcanza. Yo quiero algo más que eso. Yo lo que quiero... Es algo que me confirme las cosas que la Torá me dicen que Hashem está en todo. Hashem me dice que ni siquiera un, una hierba crece si no vienen los ángeles de Hashem y la expiran hacia arriba, que es un modo de decir que hay hay una sustancia espiritual en toda creación, en toda criatura, en todo todo. Si eso es así, una vez que yo tengo conciencia natural de Torá, que tengo gerut, lo que quiero es advertir lo divino. En todos lados. Bien. Bien. Y, y para eso, ya habréis adivinado que es con valor 615, que es el próximo paso, hay un hay un, pasuk, un verso de, Yob, de Job, que dice así, Mibsari Ejze Eloha, desde mi carne, o sea, desde mi cuerpo físico, contemplaré divinidad. Hay que, hay, hay que tener algo de cuidado con esa frase, porque se la puede, se la puede llevar hacia muchos lugares distintos. Y, y el modo, el contexto en el que está y lo que quiere decir habla solamente de la hipótesis más natural. Yo, en base a esa frase, también puedo decidir ir a un ritual de ayahuasca, por ejemplo, o consumir LSD, pero para encontrarme con Dios. Este, y, y eso también está considerado y tenemos, tenemos en el Talmud no poco de eso también ¿Qué? Baruch Hashem, tenemos muy poco nuestros sabios sabían lo que es bueno no nuestros sabios también sabían lo que es bueno, pero todo eso dentro de un marco de Torah como los chamanes como los chamanes <risa> algo, algo por, así, ¿no? sí, sí, sí. pero los chamanes no nos inventaron anteayer No digo, imagino no. que no, pero me imagino que ven por ahí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Digo, pero no solo eso. Con el, hay la cuestión del deleite y hay otra y a cuestión... El placer por el placer. Hay, Sí, digo, cosas que hoy día, hoy día no, no, no, no queda bien decir de nuestros sabios, pero alguien que está lleno de gratitud para con el Creador y que vive viendo Dios por todos lados, quiere deleitarse, quiere decir hot como dijimos nosotros hace un rato, y deleitarse. Hay un cuento que lo tengo contado en video por ahí, pero todavía todavía va a ocurrir de vuelta porque hay que exprimirlo muchísimo. Pero hay un cuento maravilloso que está en un Midrash antiguo de, de un muchacho que... No voy a contar ahora el cuento porque llevaría tres cuartos de hora, pero en un punto del cuento el muchacho, que es un jovencito que estudió Torah desde que nació y nunca anduvo en la calle siquiera, y ahora tiene que lograr que los sabios de Torah lo conozcan. Se enteren que hay un par. Y entonces cuando le pregunta a su padre de dónde va a encontrar a los sabios de Torah... El padre lo manda, mill, allá del otro lado del pueblo, ¿viste? hay una glorieta. Y en esa glorieta se llama Mavoy el Recajim, una glorieta de aromas amables que hacen bien. Entonces, una glorieta con, con plantas aromáticas y le dice, entra a esa glorieta, ahí vas a encontrar a los sabios que están sentados tomando vino. Y punto, no están tomando vino y escribiendo sentencias o analizando a la hot no, no, están tomando vino y disfrutando de buenos aromas y punto. Porque también eso hay que ser. Sobre todo si tú te encuentras con Dios por doquier. Entonces cuando yo digo mi besario ¿eh? desde mi carne contemplaré divinidad, lo que estoy diciendo es que voy, voy a ser capaz de encontrarme a Dios en cada detalle de cada cosa. Desde donde es más fácil, por ejemplo, digo, sacar una foto de una puesta de sol desde la que es mi terraza desde hace 10 meses, es encontrarte con Dios todo el tiempo. Y, y, y fascinarte con la naturaleza es encontrarte con Dios todo el tiempo. Y fascinarte con acciones de bondad humana o de sabiduría humana increíble también. Pero otra cosa es encontrarte con que no puedes comer nada de eso sin haber dicho una barajada. Porque te das cuenta que comer un fideo es estar teniendo un diálogo con Dios es estar encontrándote con lo que lo divino te da para que tú consumas y eso te va a cambiar. ¿Y cuánto te cambie eso? ¿Hasta qué punto eso va a ser un maní cualquiera o el supermaní de super trivi? Este, va a depender de qué es lo que estés viendo cuando lo ves. ¿Ya estás para expulsarme o puedo seguir unos minutos más? No, lo que pasa es que sí. a veces las señoras ¿Está bien? Necesitas llegar a a la casa. ¿Está bien? Yo ya com completo entonces. Estamos en el penúltimo paso. Y esto es a dar, de verdad. Ahora es a dar porque la cumbre de todo es a dar. Cuando ya veo, contemplo divinidad frente a mí, en todo lo que hago, todavía hay algo muy frustrante. Dios y yo somos dos cosas distintas. Yo puedo verlo, pero sigo siendo un hombre tan deleznable como todos los hombres. Sigo estando tan lejos. Yo... Yo quiero ser uno con el uno. Y me queda un solo paso, el séptimo, 616, que viene después de ver divinidad en todos lados. Uno de los apodos que le damos a en la Torah es Hamakom, que es el lugar. ¿Por qué es eso? Por lo que os dije hace un rato, porque es el macom en que todo está. Todos estamos en Dios, en lo divino. En el Tratado de Brajot, en el Talmud, creo que en la hoja 32, se conversa acerca de cómo, cómo eh, confortar a quien sufrió una desgracia. Y tratan varios tipos de desgracias. En una de ellas, los sabios dicen, hay que decirle a quien sufrió esto, a y Malé el makom, el lugar sagrado. Hashem va a completar, va a rellenar tu Gesrón, lo que a ti te escasea, lo que a ti te falta. Ese es el punto en que me hago uno con Hashem. Que trepé de la Ain, del Eder, a la Hei del Hadar y por fin a la Alef del Hadar o del Adir. El momento en que yo sencillamente, yo sé, yo sé lo que yo tengo que hacer y yo tengo una certeza completa de que todo lo que yo creo que me falta si es que me falta el Macom me lo va a dar el Macom lo va a poner en mí el Macom lo va a poner ante mí y a mi alcance y bueno para finalizar el monólogo y me pongo a vuestra disposición me consta que sucede, funciona y eso es lo mejor que tenemos en dar, porque eso es el milagro de Purim también, Atrajimos sobre nosotros por puro tontos unas desgracias horribles y solo hace falta el momento en que el pastor dice, dejen de ser rebaño, cada uno de ustedes ahora tiene que gritar a lo alto. Y la realidad hace así. Feliz mes de Shvat. Adar, Adar, feliz mes de Adar. ¿Por qué sigo en Shvat? Eh? Lechaim, ¿Con el también se puede hacer ¿Cómo? Con todo se puede hacer lejaim. sin nada se puede hacer lejaim. Con el pensé aire. Que, pensé que se le estaba vino, pues. Tú sabes qué privilegio es el aire que respiramos. Podemos hacerle Jaime con este aire. Sí, verdad, sí. Eso sí, la verdad. Eso sí. Voy a, a apagar esto.